Venta, reparación, mantenimiento de todo tipo de estufas y calentadores a gas y eléctricos. Entre nuestros productos tenemos calentadores eléctricos de acumulación, calentadores de acumulación a gas, calentadores de paso a gas, calentadores de paso eléctrico, calderas para baños turcos, calentadores de ambiente, cápsulas y calentadores industriales. Contáctenos para tener el gusto de atenderlos.